Hola, hola, buenas tardes, aquí soy Marco comentando un día de la taberna y hoy venimos a Total Warhammer 3. Esta va o a ser nuestra... Nuestro capítulo número 8 en, en la campaña de los ogros con diente de oro. Estamos aquí resistiendo estas invasiones del caos que salieron en el último capítulo. Vemos, vamos a ver cómo gestionamos eso, pero en un principio tenemos aquí una en nuestro territorio. Y... Bueno, esta ya nos muestra Sí, justo, ya nos ya nos muestra esta de aquí Y... No, ya está Fuera de nuestro territorio ya son... El resto Vale, nosotros nos vamos a encargar de eso De esta de aquí Con... De corn Que vemos a ver Cómo reponemos ahora el ejército de diente de oro Vale, uh Podemos hacer una ofrenda a las fauces Esto me parece correcto Uh, esta está muy bien, eh bueno, no, no tenemos nada que reclutar. Vale, vamos a hacer la ofrenda. Vale, perfecto. Uh, ofrenda realizada. Crudo y sangriento. Vale, me gusta. Vale, vale, vale, vale. Perfecto. Luego, nuestro otro ejército, ¿cómo está? Esta gente? esta gente, mi gente, ¿cómo está? Uh, contratar mercenarios. No. Reclutamiento aliado. No. Y reclutar unidades en el global y ya está. Vale, la ciudad caída aquí que hay. De momento nada. Oh, ok. Y no tenemos como tal nada que hacer. Uh, juntos para asignar. ¿De quién? ¿Quién es este? Al del Cazador. ¿vale? vale. Vale, vale, vale, vale, vale. ¿Qué podemos poner aquí? Lanzamiento rápido, tiempo de recarga reducido. Bonificación contra grandes. Vale, vamos a meter este. Que pienso que será bastante interesante. ¿Tiene algún sobrenombre? No. Pero bueno, le podemos meter armas, talismanes, armadura de jugador, yelmo de dragón, uh, armadura de resistencia a los hechizos, al equiparse con... Ah, vale, esto el conjunto entero. Vale, pues vamos a meterle una armadura de jugador que es... Un... Un poquito de armadura básica y ya está. Y en auxiliares podemos meter cosas. Toten de los caníbales. Dios. Vale, esto no se lo podemos meter a este señor. Vale, vamos a meter experiencia aquí y el resto nada. Vale, y aquí podemos meter. Vale, vamos a meter tesoreros noblar. Ah, solo puedes meter uno. Pintor de cuevas, vale. Vale, y a. Aquí a nuestro señor Vale, este ya lo tenemos todo Ah, pues mira, vamos a meter aquí el tótem de los caníbales Me parece correcto ¿Y le falta una armadura a este señor? ¿Cómo puede ser eso? Vale, yelmo de dragón Que resistencia al fuego, que bueno Ni tan mala, vale Perfecto puesto avanzado disponible Esto creo que nos lo vamos a ahorrar Literal, que nos interesa Poquito y... Nada, ya está Ok, sí, vamos a tirar para adelante con lo que tenemos Y el resto ya lo gestionamos Vale no Vamos a querer construir el puesto avanzado Salimos Vale, dime algo más Vale, no me vas a decir nada más Finalizamos turno Y ya está Vale, vale, vale, vale Alianza defensiva Vale Te lo firmo Vale Hay que ver la verdad Me gustaría poder anexionar alguno de los reinos Oros que hay por aquí Contratos disponibles, vale, nuevos contratos Considera como una unidades uh. en este ejército señor así encararán mejor las gloriosas batallas por venir vale bueno, en resumen, sí, que estás basta. bastante jodido y necesitas combinar cosas, vale vale, vamos a mirar primero los contratos botín de Katai torre de Ashnir, hostia esto está lejísimo, mi alma la roca del desafío esto también está súper lejos es que quiero ir aquí pero no sé literalmente con qué me voy a encontrar podemos volver a casa llegamos no ni de milagro vale vamos a movernos hasta aquí lo que no sé es porque también porque tengo tan poco tan poca movilidad podemos reclutar cositas no Construir un campamento así, gratuito, aquí en medio, pues oye... Tampoco nos debe venir mal de Uh, esto es una caravana. Esto es una caravana. Claro, pero nosotros estamos como a mitad de todo. Artillería, cohetes... No podemos reventarlos. Oh... Declarar la guerra a esta gente ¿Quiénes son Las provincias septentrionales Pues vámonos de cabeza pues Esto está súper lejos, ¿no? Dios, que si sí está lejos Se me han unido nadie Vale, y vamos a por ellos Derrota valerosa Vale Cuerpo a cuerpo, fuerza del arma Vale, algunos de estos que tengan doble Pero vamos, deberíamos comérnoslos Bastante fácil, ¿no? No tienen casi Presencia, nosotros somos muy poquitos, pero Vale, bien Bien, bien, bien, vamos a ir a por ellos Es eso, entrando así De cara, literalmente Deberíamos ser capaces De pararlos uh, Nosotros ¿Desplegamos aquí en el rojo? No creo, ¿no? Es una posibilidad No, en el verde, vale, mejor Porque si no, él se podía aislar aquí arriba En esta zona y tal, bien Desplegaremos los dientes de De sable Por la retaguardia Y nada, con el resto iremos de cara y ya está Meteremos los noblars que Que vayan recogiendo impactos Y listo Vale, perfecto Perfecto, perfecto Vamos, esto debería ser un botín bastante grande no sé dónde plantar el, el campamento, ¿eh? creo que lo voy a plantar con el ejército de diente de oro tal y, don, tal y como está, allí en medio, boom, plantar un campamento porque como me pilla más o menos como la zona de entrada a mi región, eh, por la zona del sur, eh, no sé, puede ser, puede ser buen sitio para, para construirlo, lo que pasa es que tengo que hacerme fuerte con ese campamento, vale, no vemos dónde está, lo que sí que tenemos claro es que esto va a ser el grupo, ah, vale, sí que lo vemos, ¿Tenemos aquí zona para desplegar? No, esto como súper detrás. Esto ya es fuera del mapa. Ah, no tienen despliegue... Oh, es verdad, no tienen despliegue en vanguardia porque eso es cosa de... de nuestro cazador. Vale, bueno. Vale, esto va a ser... un grupo. Esto, aquí otro grupo. Vale, que, que recojamos impactos. Vale, Esto es un grupo 3. Vale, grupo 4 aquí. El grupo 5 aquí. Vale, en un lateral. Y luego todo esto. Que sea fuerza de choque. Aquí en medio. Vale, perfecto. Pues nada, esto vamos a ir avanzándolo. Las tropas catalanas son más efectivas cuando luchan en formación vale alterar los cohetes tú vale es que los Noblar's van súper lentitos vale vale vale vale vale vamos a ser listos qué rápido son los ojos tú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 Grupo 3, venga, entrada aquí. Vale, genial. Vale, vale, vale, con fuerza, con fuerza, con fuerza, con fuerza. Con fuerza, con fuerza. Los noblas, tú. Vale. Eh, porque hay peña media africa vale, venga a ver los nobles. vale, venga, continuamos ahí eh, no entiendo por qué medio jarrito nuestro está mirando al horizonte, y ya está. Odio oh, este tipo de situación, ¿qué es? ¿Por que ¿No te parece bien pegarle aquí? Vale, ok, lo puedo entender, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Vale. Ah, no, ¿qué se te demonstras tú? No te ha parecido bien, y por lo que sea, no. Vamos, hijo, venga. Eso es. Vale, vale, vale, vale, vale. O sea, ¿cómo íbamos no a tener aquí muchas bajas nosotros, por favor? Y finalizamos batalla, no. Seguimos persiguiendo El ahí más a muerte. Vale. Pero cómo va No. No cansarse gente. Esto es para ralentizar, no. Hay que matar gente que esté... Ahí en, en medio movimiento. Vale, vale, vale, nada, perfecto Maravilloso, vale, vamos a darle un poquito de calor Que lleguemos a todo Pero por qué te has quedado cansado, hijo mío Ya, no había trabajo para ti Ya Oye Es que en serio, se quedan... Matan tres o cuatro unidades y hacen como... Ah, no, ya. No sé, me perdí. <ríe> me da mucha rabia eso. Y, y aún el batallón al que le hemos dicho que ataquen no ha muerto. O sea, eso es que eso es lo que me parece fuerte de todo. Venga, vamos, acabad con ellos. Llegamos aquí. Venga, llegamos aquí. Vale, se acabó, ¿no? Vale, perfecto, estupendo, ya se acabó. Finalizamos batalla. Y esto iba a ser una derrota para nosotros. ¿sí? O sea, no sé muy bien el simulador cómo lo quería jugar, pero... Cerebro galaxial nuestro. Tiene que ser complicado jugar con... Con Katai, ¿eh? Eso de que tengas que mantener la formación bien, todo puesto, tal... Hombre, es... Muy rollo. O oh, me recuerda mucho el rollo enano, ¿no? Que tengas que tener ahí tu, tu formación bien bien cerrado y luego de con con la artillería. Que si sí, cañones, los atronadores y tal. Complicadito. Vale. Maravilloso. Unidades de abastecimiento un 15%. Carne... No queremos, ¿no? Tampoco. ¿Vale. Bueno, en verdad sí, pero... Vale, hemos subido el nivel, sí. Riquezas impresionantes... no. Dos puntos de habilidad para subir. Vale, vamos a meter en vestido de Ogros Toro. Este y este. Modificación de la carga, maravilloso. Maravilloso. Vale, y vamos a ir viajando hacia el sur. Un poquito más de movimiento y nos agrupamos aquí en la cima. Vale, ¿qué más cositas? Gran pabellón Grasientus. aquí podemos ponernos a sacar la pila de armas... ¿Qué más cosas tenemos? Esto, ¿no? Porque sería replicarlo... ...u, u, u puertas del peaje y entedoro. Ingreso del comercio, más 25%. Vale, todo sería plantearlo. Control corrupción, la cueva de fuego... Vale, vamos a ponernos aquí con la pila de armas... Son 2.000, vale, nos lo podemos permitir bastante bien. Y el peaje, ¿esto cuánto eran? 6.000. Vale, vamos a plantarlo, son 6 turnos construyendo eso, ¿eh? Vale, vamos a ser un poco conservadores con la economía, vamos a guardar. Ahí lo que tenemos. No, esta es una buena fortaleza de entrada ahí. Con esto cerramos bastante. Vamos a meter aquí el campamento, como bien hemos dicho, que son 2.000 más y vamos a ir construyendo las mejoras del campamento dónde lo tenemos piedra de tripas mesa de festines bueno no aún tenemos margen para construir esto vale vamos a ver el campamento vale y podemos no reguardarnos aquí vale sí más o menos el área de influencia es bastante tocha, ¿eh? Vale, bueno, poquito a poquito Mejora de construcción disponible ¿Dónde? Dime dónde Vale, esa no la vamos a hacer Uh, contrato disponible Ah, bueno, estos son los que hemos visto ya Vale, nos lo saltamos Vale, pues finalizamos turno con esto tal y como estamos así Sí, ¿no? aquí, bueno, aquí nos falta Reponer un poquito las bajas Y en los próximos Turnos, nos adentraremos en este portal de corn a ver qué nos trae. Uh, otra alianza defensiva. Vale. Firmamos, me parece correcto. Custodios de Jade. Vale, ¿qué más vamos a tener? 80% 80%. Ah, para vale, estos son las acciones. Se ha encontrado un territorio del señor de la. Se ha... Uh, se ha entrado en territorio del señor de la plaga, la corte de hielo. Tras sortear el gran remolino, ha cruzado la realidad hasta adentrarse en el reino de Nargel. Si acaba haciéndose con el alma de un príncipe demonio allí, tendrá mejores posibilidades de reclamar al dios moribundo antes que tú. Uh, vale. Rabato sobre contratos, recompensa tesoro por contratos. Misión asignada, cierra una grieta del caos. Vale, vale. ¿qué, cosas, qué más cosas nos van a interesar? Vale, mantenimiento, rango del héroe, cebo vivo, gargantúas. Aún no podemos sacar gargantúas, ¿eh? Esta búsqueda noblar, es que toda esta zona para las unidades de caballería, rango de caballería, crecimiento del campamento al estar en territorio enemigo, control de provincias. Y son todo cuatro turnos, y ¿eh? nos quedan como bastante unidad unidades, tramperos, no hablar... Vamos a meter esta del cebo vivo, que es la... Excedente de población 1, los campamentos recién desplegados, límite de campamentos más 1... Vale, vamos a meter esta, el cebo vivo, y luego ya vemos exactamente hacia dónde... Eh... Hacia dónde nos orientamos mejor. Vale, pero bueno, importante primer paso. Uy, oh, aquí nos han sacado un agente malo. A ver, ¿qué, qué misiones tenemos en, en vuelo por ahora? Ingresos moderados... Reduce el mantenimiento... No, buffet libre... 50 de carne... No sé cuántas llevamos ya... Confederación... Una alianza militar... Capturar dos provincias... Vale, vale vamos a entrar ya aquí... Nos, no, vamos a esperar otro turno... Vale, vamos a tirar de diplomacia... Bueno, es que si nos estampamos tiene mucho peligro esto, ¿eh? Vale, ¿qué tal va esto? ¿Esto qué es? Uh, vale, otra gente de Naragel. Vale. Nos hospedamos aquí. Vale, y este, para este necesitaríamos un par de turnos. Sigue bajando la carne. Vale, eso no me gusta. Vale, bueno. Vale, ok, vamos a hacer que pase el turno. Y en el próximo turno sí que sí nos adentramos ya aquí en el... En el pozo de corna. Mejora construcción disponible. Vale. Uh. A ver qué plantamos aquí. Vale. Cantera. Por mil. Uf. Vale, te lo compro. Fondos escasos. Me di cuenta, hijo. Comercio. Detalles. ingresos totales por comienzo, 600. Mm. Vale, vamos a ser listos. Vamos a tirar de diplomacia y vamos a pedir oro. ¿Con esta gente tenemos una alianza militar? Pues por el momento no, pero... Alianza exclusiva militar... Su economía muy débil. Vale, ok. Con esta gente no vamos a poder pactar. Los trabasangles esta gente está bien. Puesto avanzado disponible. Coordinación bélica. Aliada, alianza defensiva. Alianza militar. Unirse a la Confederación. Exigir pago. Buah, qué va. Alianza militar. No, es que es imposible. No podemos hacer alianzas con nadie. ¿eh? Los fauces de sangre. Esta gente tampoco. Uh, tampoco. Eh, Esto es de Fulg. ¿Qué tal va la cosa? Tampoco. Hay que seguir. Dientes flojos. No, esta gente está bastante mal. No, nah, no podemos con nadie. Bueno, vamos a aceptar un... Vamos a comernos un turno en bancarrota, creo que es lo más oportuno. Y luego entrar aquí. Sí, así vemos que, que tenemos con un turno en bancarrota. Pero vamos, se nos va a poner fea la cosa. Oráculos de The Finch, Vale. O sea, dependemos que en el reino de Korn saquemos bastante oro. Porque ahora hay 91 facciones. O sea, hemos subido 10 de las facciones. Pacto de agresión con los dientes flojos. Vale, te vamos a decir que sí. Es una manera de comenzar. Y, y ahora ha desaparecido una facción. O sea, se la han cargado, así de la nada. Venga. Vale. A ver, ¿qué más cositas tenemos por aquí? Vale, gente de cor... O sea, son todas las facciones que han aparecido de la nada. Vale, se ha entrado en el reino del caos, propios medios cercanos para superar el gran remolino y entras en el reino de Tezenge, con la intención de capturar el alma de un príncipe demonio. Si lo consigues, estará en un paso más cerca al alcanzar el dios moribundo antes que tú. Vale, los oráculos de Tezenge, se ha entrado en el reino de Kor en busca del alma del príncipe demonio en bancarrota de Teodoro. Nuestros que están vacías. Esto no tardará en acarrearse los problemas para los que dependen de nosotros. El tesoro está vacío. Vamos a entrar en bancarrota. Vale. Haz todo lo necesario para volver a tener ingresos positivos o tu poder e influencia no tardarán en caer. Pues hay que gestionar eso. Vale, vamos a poner mata bestias y entramos pues al reino. A Atravesar los reinos del caos Mira. es adentrarse en una pesadilla. Pues lo conforman cuatro dominios gobernados por sus crueles señores. Nurgel, el maestro de las plagas. Slanesh, el señor del exceso. Chens, el que cambia las cosas. Y Corne, el dios de la sangre. Debemos robar un alma de príncipe demonio en cada reino. Solo entonces podremos enfrentarnos a Belacor? Pues estas almas combinadas, una por cada uno de los grandes poderes, iluminarán el camino oculto hacia la forja. Vale. Uh, uh, uh. Elige tu lugar de destino. Cerrar la grieta. Entrar... Vale, podemos entrar al reino de Slanes Vale, vale, vale Vamos a venir con... Uh, vale, bueno, mientras esté solo Este señor... Vale, vamos a venir Aquí con este ejército, vamos a cerrar La grieta Cerrar la grieta Lul Vale, ok Tiene sentido que nos venga esta gente Vale, vamos a librar la batalla bueno, está bien porque son... son ingresos seguramente porque vamos a conseguir reventar, sin duda, porque es un héroe Tenargel y luego nada, estos son unidades básicas, portadores de la plaga y esto, moscas de putrefacción, bueno, es lo único que me da un poquito de respeto, no las moscas, pero fuera de eso, bah, el resto yo creo que yendo juntitos y chocando contra ellos de cara, no deberían suponernos mucho problema. Vale. vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Qué raro. O sea, que tenga tanta montaña en mapa me parece súper curioso. Bueno, ¿montaña o bosque? Oh, es montaña. Dios, qué guapo hay rollo con los mamuts incrustados. Me flipan. Uh, la aurora, qué guay. Vale. Uy, está súper bien desplegado. Oh, Se ha guardado la configuración de antes. Eh, pues esto maravilloso. Vale. A ver. Al uno. Al dos. Al tres. Vale. Vale. Y vale. Uy. Vale, iniciamos la batalla y avanzamos. Estamos en terreno elevado. Asegurémonos de sacarle ventaja. <ríe> vale, sí, nada, esto me lo trámite. vale vale vale vale vale vale es que me parece tan extraño que los noblas sean tan lindos qué peligroso es esto vale vale venga venga esas moscas vale vale vale vale vale vale una buena carga por aquí detrás una buena carga por aquí detrás Podemos hacer una buena carga por aquí atrás. Vale, que parece mentira. Venga, buena carga esa. ¿Qué estáis aburridos, chicos. Vale. Venga, si, si no queréis pegaros en un sitio, vamos a otro y ya está. No van a estar haciendo el tonto por ahí. ¿Vale? ¿En serio? Tenéis uh, cuidado aquí. Bueno, mi Tener que estar redireccionando todo el rato las unidades me parece horroroso, pero es que no sé por qué ocurre, o sea, eso es lo que más me molesta de todo. Vale, nada. nada ya se están desintegrando, perfecto. Vale, vale, vale, vale, maravilloso. Nada, un poquito de turbo. Y ya hemos acabado. Nada, ya estamos todos, ¿no? Vale, perfecto. Victoria decisiva. Hemos cerrado la brecha de Nargel. Bien, ocho pérdidas nada más. Bien, perfecto, perfecto. Además, esto nos va a dar un poquito de oxígeno en las arcas, seguramente. Seguramente. Bueno, esperemos. Recemos porque esto sea así. Pero vamos, hemos, ya, ya nos hemos enfrentado a un pequeño aperitivo de, de Nargel, pero vamos, vamos a entrar con diente de oro en, en el reino de... De Change. ¿No? Sí, justo, que es el que queda. Vale, y a partir de ahí... Dime que tenemos oro. 800, ¿vale? Uh, bueno, nos han dado 2000, ¿eh? Nada, las unidades de me dan un poquito igual. Vale, vamos a coger el rescate. Bien, perfecto. Y hemos cerrado la brecha. Me gusta. Vale. Podemos subir de nivel. Maravilloso. Vale, ¿qué podemos añadir aquí? Bestias, manas de colmillo de sable, corno pues, petro, gargantubas y gigantes, tripasturas y comehombres, hierros aún no tenemos, ¿eh? Aplastadores, luchadores rudimentarios, para los nobles, mayor envergadura. Y aquí, para Amador, también a la hora del liderazgo, un 20%. Vale, vamos a meterlo como estamos metiendo ahí con los bufos. Oh, si vamos a cima siniestra. ¿Nuestra carne va en negativo? No. Vale, bueno, entonces, genial. Vale, no, aquí es control, corrupción... Vale, nada, pues, listo, vamos a meternos... Uh, podemos construir más cositas aquí. Vale. Entra este es el círculo de influencia, reemplazo de bajas... Aquí teníamos cosas interesantes, ¿no? Capacidad de reclutamiento local por mil. Carne generada, ingresos generados. Vale, vamos a meter esto que son ingresos. Y con el ejército de diente de oro. ¿Dónde está? No podemos entrar a la grieta como esto. Vale, a la grieta. Entra en el rey en el Principio Oscuro. Vamos a por ello. Entrar a la grieta. Sí. A ver qué nos encontramos aquí. ¡Ojo! ¡Cuidado, eh! El reino del caos. Un lugar desatado. Aquí no existen los límites de las dimensiones mortales. Wow. Solo importan los caprichos de los dioses wow, oscuros. Wow, wow. Pero aún quedan lugares donde los poderes ruinosos no tienen influjo. Uno Uf. de ellos es la forja de almas, donde ve la coracecha y Ushum muere. Hasta que no consigamos las cuatro almas del príncipe demonio, seguirá fuera vale. de nuestro alcance. Vale. El reino del príncipe oscuro. En este reino dominado por el deseo, hallarás tentación, lujuria y glotonería. Enfrente de Slanesh no será fácil. Pues se halla dentro de los seis círculos de la seducción. Has de saber que en tu viaje hacia el centro sufrirás tentaciones mucho mayores que las que podría evocar tu imaginación. En el centro se alza el palacio de Slanish un monumento al deseo, el exceso y el desenfreno continuo. ¿Bien? Las voces. No... ¿Tú eres? ¿Tú eres? El, los reinos el reino del príncipe oscuro el palacio de Slanes abrete camino hasta el palacio situado en el corazón del reino del príncipe oscuro y enfréntate en combate a la corte San los seis círculos entran en cada círculo de seducción a través de las puertas si aceptas las riquezas y los pecados que se te muestran se te expulsará del reino y perderás tu progreso pero conservarás la recompensa aunque muchos sirvientes de Slanes intentarán seduciros, tu presencia y la de los tuyos no será bienvenida para otros. Las huestes de demonios atacarán, así que te puede hacer frente a la tormenta mágica en el campo de batalla. El dominio de las pesadillas, el reino del caos no es lugar para los mortales y hasta los demonios estarían en apuros en los dominios de dioses rivales. Cuanto más tiempo pases aquí, más se te perturbará la mente y más rasgos delicados afectarán a tus señores. No obstante, puedes mitigar estos efectos en el mundo de los mortales construyendo edificios de la cadena protección. ¿Vale? Uh, uh, uh, Gana esta batalla, el palacio de Slanes. Claro, me lleva al centro. Dios mío, claro, pero llegar hasta ahí me va a costar la vida y más fuerzas enemigas. ¡Holo! ¡Oh, Diablías del Lanes, Guardián de los Secretos, trastre almas. Vale, o sea, ejercitazo. La cortesana del príncipe demonio. Vale. Ok. Ah, no, puedo mover. LOL, ¿y cómo salgo de aquí? Vale, así, de esa forma. Vale. Mejora de construcción disponible. 1500. No vamos a gastarnos este dinero por... Al menos por el momento. Puesto avanzado disponible. Finalizamos turno. Vale. Vamos a cerrar el turno. Y a partir de aquí vemos cómo se ha quedado la situación en general. A ver qué hay, qué no hay, qué podemos hacer, qué no. Pero, wow. Vale, peligroso. No sé. A ver hacia dónde nos podemos mover. A lo mejor... Darle un poquito para pelo a los orcos. A ver si podemos anexionarnos a algún clan ogro que esté por aquí perdido. Desamparado. Ojo. En el precio. Uh, uh, uh, vale. Eh. Dios. O sea, esta, esta mujer ha salido aquí. Nosotros estamos aquí Y ahora mismo nos podemos mover a través del portal Vale eh, No entiendo Muy bien ¿Qué nos ha pasado exactamente? Vale Ok, pues nada Lo vamos a dejar por aquí Dios mío Cuidado, peligro complicado, vale, ok, ahí nos vamos a quedar, lo dicho, espero que os haya gustado, que estéis disfrutando de la serie, y como decimos siempre, recordar seguidnos a los dos, en Twitter, tanto a Kikuy como a mí, que van a estar los dos en la descripción, que comentamos un poquito de todo, también, seguidnos en Twitch, que abrimos directo de vez en cuando, jugamos ahí a cositas, y estamos charlando un rato con nosotros, que siempre...